una pregunta tan difícil. Pero pienso que no está del todo bien formulada. Tal como veo las cosas, eh, las asociaciones no aprovechan el supuesto carácter gregario del ser humano, sino que hacen al ser humano un individuo social o gregario. Es decir, creo que, como voy a comentar más tarde, tenemos que plantear la cuestión desde el otro punto de vista, es decir, es la acción la que construye la sociedad, es la acción la que constituye a los individuos, entonces lo que tenemos que hacer es conseguir que esas acciones sean de carácter colectivo, es decir, que sean conjuntas. Cuando esto sucede, se construye un individuo que es diferente, que va en contra del tipo de sujeto que en las sociedades contemporáneas están tratando de construir, que es un ser individual, aislado, competitivo, que no se relaciona con los demás. Así que, en definitiva, como espero poder argumentar más tarde, la cuestión no está tanto en saber cómo las asociaciones aprovechan, sino en poder averiguar cómo las acciones en común, pueden construir nuevos sujetos de naturaleza más social y por lo tanto más capaces de resistir y transformar la sociedad.